¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les ha tocado el turno a estos fantásticos mandos o controles de Bluetooth para celular y para PC. Así es chicos, tenemos estos dos increíbles mandos muy, muy fantásticos o controles Bluetooth. El día de hoy me encargaré de mostrarles a detalle estos dos fantásticos mandos, cómo funcionan, con qué juegos podemos utilizarlos, cómo configurarlos en el celular y cómo configurarlos para jugar en PC. Y bueno, para los que estén preguntando se voy a mostrar estos dos mandos, no chicos. Desafortunadamente sí se nos va bastante tiempo para mostrar estos dos controles. Hoy me encargaré de mostrarles este mando, ya que pues normalmente este es el más común. Estoy seguro que los que estén viendo este video van a concordar conmigo que este mando es muy muy común. Este es el que más se ve cuando uno va a las tiendas de tecnologías y accesorios. Entonces, por eso vamos a dejar este para mostrarlo el día de hoy. Permítanme en espacio. Y continuando chicos, entonces les voy a mostrar a detalle Voy a ir destapando este control Ya previamente lo había hecho para ensayar que estuviera bueno Ya que pues si no tocaba devolverlo por garantía Afortunadamente si sí estaba bueno Entonces gracias a eso les podré mostrar este fantástico mando de Bluetooth Bueno chicos, ¿qué tenemos en la caja? Por acá nos dice con qué es compatible Dices que es compatible, permítanme enfoco la cámara lo que ya se ve, sí. Dice que es compatible con Android, con iOS, con Windows, eh, que tiene sistema multimedia, o sea para la música avanzar, cambiar de canciones, eh, pausar, reproducir. Por aquí atrás pues nos tenemos mayor detalle, nos dice algunas funciones y bueno que tenemos dentro de la caja. Por aquí tenemos unas indicaciones y por acá tenemos un mini manual que nos muestra todos los controles que maneja la marca y pega. como podrán notar hay una gran variedad de estos controles muy muy buenos muy chéveres este por lo general ya les muestro este me encanta como para jugar Call of Duty Mobile este mando también me fascina chicos lastimosamente la mayoría de estos mandos por no decir el 90% no se consigue este es el que tenemos que es referencia PG9025 o 9025 hay mandos muy muy fantásticos. Este sí también se consigue, chicos, la referencia PG9021. Por aquí atrás tenemos otros indicativos de otros mandos que podemos encontrar de esta nueva marca. Muy muy fantásticos. También podemos ver como adaptadores de teclado y mouse para el celular. Y bueno, chicos, una gran variedad de controles maneja la marca pega las cuales todos estos son fantásticos. Yendo a la parte del manual, pongamos esto aquí, ya creo que la caja no será necesaria, la vamos a quitar Yendo a la parte del manual, como podrán notar aquí vemos varios instructivos Ya previamente ya lo he leído Bueno menos la parte en inglés ya que la mayoría está es en japonés Creo que la parte en inglés está por acá, sí, estaba, estaba a respaldo, tenía la parte de japonés Ya leído previamente cómo se configura en el celular, cómo se debe de hacer para poderlo conectar al computador y utilizarlo Bueno chicos, como ya lo leí, no es necesario entrar en detalle Entonces bueno, vamos a sacar este fantástico mando para que aprecien toda su belleza Viene muy muy bien protegido chicos, en esta coraza de plástico Tiene su cable V8 para conectarlo al computador y cargarlo Como pueden notar es el fantástico mando Tiene los gatillos en la parte de atrás, aquí tiene los otros botones Sus joysticks son fantásticos, son muy muy suaves De muy buena calidad este mando, no es ni muy pesado ni muy liviano Es bastante resistente, se nota que es un plástico muy muy resistente Bueno, ¿Cómo se coloca el celular chicos? Es muy fácil, se levanta esa parte, como pueden notar, se expande, se levanta esta pita y listo. Por aquí tengo un celular que me han prestado, me han prestado este ZT Blake A5 2020, ya que es pues, que estoy grabando con el mío, entonces pues, me quedaba difícil pues, grabar con el mío a la vez y mostrarlo, entonces por eso me han prestado este mando y va de esta forma chicos, miren Así va el celular, porque lo pongo así, ya que pues como acá tenemos el botón encendido, si lo pego mucho, aquí nuestro seguro puede oprimirlo y entonces lo que haría es apagar el celular. Y listo chicos, entonces, ¿cómo se sincroniza en el celular? Debemos hacer lo siguiente, Para mayor comodidad voy a quitarlo. Vamos a activar el Bluetooth del celular. Nos dirigimos al Bluetooth celular, chicos. Vamos a antes de darle buscar un dispositivo, vamos a encender nuestro control. Tienen que tener sostenido con y X, entonces él empezará a parpadear rápidamente. Le vamos a dar en buscar. Entonces ya le he dado sincronizar con dispositivo nuevo. Entonces él empezará a buscar cualquier dispositivo del celular, algo muy muy fácil. Y como pueden notar chicos ya apareció es el iPega Media Gamepad Controller entonces lo seleccionamos esperamos a que sincronice le damos permitir el acceso a tus contactos bueno vale que sí ya que pues como tiene multimedia entonces nos pide este permiso vamos a darle vincular y listo chicos como pueden notar ya ha dejado de parpadear nuestro control entonces lo que quiere decir que ya está sincronizado como pueda notar el estudiando B, ya no estoy oprimiendo nada en el celular, estoy dando B y esto automáticamente está saliendo chicos inclusive puedo, vamos a ver si de aquí se ve inclusive, así se ve. inclusive como pueda notar puedo seleccionar algunas aplicaciones desde nuestro control entonces voy a mostrarles rápidamente cómo es al momento de jugar en este momento me voy a dirigir a un jueguito que descargué previamente para hacer este video que es donde me quedo que es el Baby Racing ya que como este mando es más avanzado que otro mando como el que les acabé de mostrar es más fácil de configurar simplemente es sincronizarlo y prácticamente ya queda listo para jugar varios títulos de juegos en el celular esperamos a que cargue nuestro juego bueno chicos vamos a darle a jugar bueno, quiero que vean claramente que no estoy oprimiendo nada en la pantalla del celular que estoy haciéndolo todo desde nuestro control Entonces acá nos danos algunos indicativos ¿sí? y... Se supone que debemos de arrancar, de acelerar con este mover. Efectivamente, chicos, vean. Bueno, chicos, vean, como pueden notar, es con el control que estoy jugando. creo que no tiene que hacer ninguna configuración aparte de sincronizarlo Bluetooth. Este control es tan fantástico que automáticamente nos da la configuración predeterminada para poder jugar casi todo título. En caso de que no le sirva algún juego, ahí se tendrán que descargar el Octopus y configurarlo manualmente ¿Qué botón debe hacer la función en el juego? Bueno, como pueden notar chicos, en este momento no tengo ningún problema para jugar, va muy muy fluido Es un control muy fácil de manejar, no tenemos ningún problema en él nada, Como pueden notar enlace de poder, no sé. Este juego es la clásica copia de Crash Nitro Car, dígame díganme si no y bueno chicos, vamos a dejar hasta ahí. El siguiente juego que voy a probar es el Free Fire. Ahí como podrán notar ya lo estoy descargando. Voy a esperar un momentico, No creo que se demore bastante y va muy muy rápido. Entonces voy a esperar a que termine. Voy a ir descargando el Octopus. Mientras tanto, que creo que sí es mejor para configurarlo. Y ya les mostraré cómo jugamos desde nuestro mando y pega. Listo chicos, ya tenemos el Free Fire entonces lo que vamos a hacer, ya tenemos también el Octopus Vamos a dirigir directamente al Octopus, vamos a esperar a que este cargue Aquí no dice que queremos descargar el Call of Duty, lógicamente pues por ahora no lo vamos a hacer Simplemente necesitamos para hacer la prueba Vamos a mirar en mis juegos y vamos a seleccionar el Free Fire Aquí estaremos a dar en añadir Una vez lo tengamos añadido lo vamos a seleccionar para que se ejecute Vamos a decir que permitir Entonces aquí va a iniciar el juego Permitimos estar sobre otras aplicaciones Aquí nos pide que necesitamos una pequeña versión de Octopus en 32 bits Entonces también vamos a seleccionar esta pequeña versión No pesa absolutamente nada Pesa 50 kilobits, o sea que no se preocupen por el almacenamiento Porque no les va a gastar absolutamente nada Listo chicos, una vez haya terminado Vamos nuevamente a los tipos que teníamos Le vamos a nuevamente a seleccionar el Free Fire Aquí lo muestra un pequeño video, vamos a bajarlo Listo chicos, una vez pase toda esta publicidad, ya que como es una versión gratuita del Octopus, una vez pase toda esta publicidad, la aplicación del Free Fire se va a ejecutar, entonces lo que vamos a hacer es nuevamente encender nuestro control, ya que pues como duró un tiempito apagado, este... Duró un, un tiempo inactivo, entonces este se apagó para ahorrar batería Vamos a permitir todo lo que nos salga relacionado con el Octopus Bueno yo creo que ya podemos colocarlo nuevamente en el control que queden los dos así Esperamos a que nos cargue el Free Fire Bueno chicos vamos a darle el invitado para no iniciar sesión, hacerlo de forma más rápida que podamos para seguir con el tutorial ya estamos en la sala del juego Entonces qué vamos a hacer Vamos a iniciar una nueva partida Dice que debemos de oprimir A Ya está cargando Y listo chicos Como pueden notar ya tenemos configurado nuestro mando a la perfección o si ya quieren pues hacer modificación modificación, simplemente es cuestión de que ingresen al Octopus a la parte de configuración y cambien a su gusto los controles del de Free Fire como podrán notar ya ya podemos hacer todos los gestos lo que es saltar, lo que es agacharnos y por aquí no podemos pasar y como podrán notar chicos ya está totalmente configurado nuestro mando no fue la gran cosa que tuvimos que hacer como les decía si ya quieren hacer alguna modificación que por ejemplo que ya no sea YesAltar saltarse no sea A, ah, pues pueden dirigirse al Octopus en la parte de configuración y allí podrán hacerlo. Como podrán notar estoy jugando sin ningún problema Pero bueno vamos a dejarlo hasta ahí Ya si quieren que les muestre cómo configurar el Octopus Me déjenlo en los comentarios y haré un video al respecto Antes de pasar a la parte de cómo configurar nuestro control En el computador quería mostrar la parte multimedia Mira, No estoy haciendo nada en el celular Si Suprimo la, la tecla de volumen más Como podrán notar permitan también el enfoque la cámara Si oprimimos la tecla de volumen más pues este sube Si suprimo la de menos este baja También tenemos la de música pues en este el dispositivo no tengo música si no créanme que ya estaría sonando la música en MP3 que tenga en este momento Bueno chicos ahorita como debemos de configurar nuestro control al computador Muy fácil Debemos de sacar el cable V8 que se pone que viene el control lo vamos a conectar en esta parte de aquí lógicamente les recuerdo que tienen que desconectar el control del bluetooth del celular que tengan identificado para que no vayan a haber conflictos entre los dos dispositivos una vez haya desconectado el control del celular lo que vamos a hacer es conectar nuestro cable en la parte inferior lo conectamos al computador, en este caso lo pondré en el hub usb 3.0 como podrán escuchar, no se sé, habrán escuchado, ya sale configuración de Windows. Lo que quiere decir que prácticamente ya quedó configurado al 100% nuestro control e pega chicos Si tenemos el oprimido momentico HON ya saldrá que es un control o detecta como un control de Xbox 360 chicos Una vez ya nuestro computador haya identificado nuestro control lo que vamos a hacer Vamos a apagar el control chicos, a tener sostenido el botón de HON Una vez ya apagados oprimimos a la vez HON y X chicos, entonces él empezará a identificar nuevamente. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar el control al computador por el cable. Como podrá notar, ahí sonó de que ya ha identificado el dispositivo, no sale nada ya que previamente ya lo había hecho. Bueno, una vez ya hayamos hecho todo esto, que el computador ya nos ha identificado nuestro control que haya salido, que es como un tipo control Xbox 360, lo que vamos a hacer es dirigirnos a un juego, en este caso pues mire, a la vida confiable que será Fortnite. Y bueno, mientras carga voy a poner otro ángulo para poder jugar tranquilo y que a la vez esté grabando la pantalla y el control. Y listo chicos, ya estamos en el Fortnite Como pueden notar, miren, ya puedo manejarlo desde el control y pega Sin tener que mover absolutamente nada, ya sea el teclado o el mouse Vamos a seleccionar el Battle Royale Bueno, aquí nos regalaron un envoltorio Y vamos a, a iniciar chicos Es como si estuviéramos utilizando un control de Xbox 360 o Xbox One o Playstation 4 chicos Vamos a darle en jugar de una vez y listo, chicos, como pueden notar ya está 100% configurado el control, no tuvimos que hacer mayor cosa, simplemente fue conectar el cable con isorítica Simplemente conectar el cable, darle a home y X a la vez sostenido el computador. Una vez identifica el control, simplemente es dejarlo conectado, ingresar a algún juego. En este caso ingresé a Fortnite. Y como pueden notar, no tuve que hacer absolutamente nada. Ya el control se configuró predeterminadamente en el computador y simplemente es disfrutar de este fantástico juego con este increíble control de la marca IPEGA. Recuerdo que aquí abajo en la descripción está dejando mi número de celular en caso de que quieran adquirir este fantástico control y bueno no he dicho este increíble control tan solo vale 16 dólares chicos sí, a menos aquí en colombia pues eso a es lo que yo lo vendo así que si son de colombia les podré enviar este fantástico control sin ningún problema a cualquier ciudad desde que sean de colombia y ya en otro país veremos más adelante cómo puedo hacerles llegar a esos periféricos gamer y nada chicos me quedaré aquí un ratito jugando el Fortnite con este increíble control a ver si por fin me puedo hacer una muerte Puedo ganar una partida, vamos a ver cómo nos va Peor. Bueno chicos, muchas gracias No olviden darle like al video, suscribirse al canal Y escribirme al whatsapp En caso de que quieran adquirir ese fantástico control No siendo más, me despido Chao, uy